Vengan, vengan. Sean bienvenidos al Circo de las Pesadillas. ¡Déjate! Todos vengan al espectáculo principal de los fenómenos. Los tormentos me persiguen. Tengo que salir de aquí. Sáquenme de aquí. Las, el fenómeno mestizo. Diviértanse. <risa> Por favor, ayúdeme. Lars, tu destino me pertenece. Vamos, niño, quita a cara y levántate. Eres el favorito del público. Aquí está el fuego azul. Oh, ¿qué tenemos aquí? a recompensas? ¿Quieres formar parte Circo Estoy seguro de que me pagarán muy bien por tu cabeza Payaso Ahora grita ante las puertas de la muerte El fuego azul Eso quiere decir que tú eres mi hermano Te llevaré a un lugar seguro